28. Bien, vamos ahora en el consultorio médico a hablar de un tema muy importante porque el Alzheimer es una de las enfermedades de salud mental que más impactan sobre todo y que tienen una asociación en el proceso de envejecimiento uh -huh. pero que hacen que pues, las personas no solamente ya no reconozcan a sus sí. familiares sino también puedan sufrir algún peligro ¿no? de perderse, de extraviarse uh -huh. o de sufrir un accidente. Bueno, pero ¿cómo reconocer si es que quizás mi mamá, mi papá o algún abuelito en casa, un vecino uh -huh. esté, esté pues, solo, o a su suerte, está padeciendo de Alzheimer, hoy vamos a conversar del tema con el doctor Carlos Sandoval él es geriatra y eh, pues nos ha traído incluso su, eh, libro. su libro donde tiene 101 preguntas siempre hay Exacto. una más, ¿no? el ABC del Alzheimer, del Alzheimer. No, el sí. Alzheimer. 101 preguntas, importantísimo esta, eh, tener esta guía en casa sí para poder detectar sí. y pues, eh, sobre todo cuando tenemos adultos tener mayores. un plan de contención medidas saber? de seguridad, ¿Qué debo hacer reacción? si ya no le tengo paciencia, un fin de preguntas, la hipertensión causa Alzheimer, bueno, gracias doctor, porque esto es valiosísimo, el aporte científico que está dando a la colectividad es enorme, pero en casa, ¿cómo podemos nosotros también abordar la problemática del Alzheimer? ¿Cuáles son las primeras señales? Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por la invitación. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónico-degenerativa, o sea, que avanza y ya no tiene cura, lamentablemente, no hay... Medicina ni remedio que detenga el curso de la enfermedad, ni mucho menos. Entonces, ¿qué hace en la, la medicina? ¿La, ¿Es un paliativo? Es un paliativo. O sea, hace pero, que, sea, que avance más vida, lento. Pero no debe ser de existir la palabra no hay nada que hacer, no, hay mucho por hacer. Okay. No hay en medicinas, uh -huh. pero hay otras alternativas, hay tratamientos no farmacológicos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo detectar? Porque hay varios tipos de demencia. Uh -huh. La más común, la más famosa y la más popular es la enfermedad de Alzheimer pero hay otras demencias como la demencia vascular, la frontotemporal, etc. Entonces, al inicio esta enfermedad comienza con disminución de la memoria reciente. Uh -huh. el, el paciente se puede acordar de toda su infancia y con sí. lujos de detalle. Uh -huh. Sus compañeros de colegio le pides que reze el, el Padre Nuestro, el Ave María, lo va a rezar el himno nacional, lo va a cantar. Uh -huh. Pero dices, ¿qué almorzaste hoy día? No, no se, se, acuerda. se acuerda. Entonces, uh -huh. memoria reciente. Después que sigue progresando, ya empieza a alterar algunas funciones cognitivas, orientación, atención, recuerdos, y ya se compromete el recuerdo reciente y el anterior. Uh -huh. Entonces, por eso que los pacientes con Alzheimer en la primera fase sí pueden salir a la calle Dentro de un barrio con rejas cerrado puede salir y lo conoce, no hay problema. Pero ya cuando la enfermedad progresa ya no puede salir solo, ya tiene que ir acompañado uh -huh. porque se puede perder. Claro, uh -huh. se desorienta. Totalmente. Claro. Ahora, conforme siga avanzando la enfermedad, empiezan a aparecer problemas de conducta. Ven cosas que no existen y escuchan cosas que no existen. Uh -huh. Me roban, me pegan. Sí, me pegan. Me, me insultan, me ofenden. Uh -huh. Y eso ahí me detengo, doctor, porque es porque se lo imaginan o porque de repente malentienden una situación. Malinterpretan ¿no? porque, eh, Por textos. ejemplo, yo le hablo a un abuelito y le digo, no, eso no se hace. Le, le hablo fuerte porque pues, no escucha bien. Y él puede pensar que yo lo estoy gritando, Ajá. que lo estoy maltratando. O, o puede es ser que, que te, por te, te, te saludó en la mañana y tú le contestaste, pero él no te escuchó y cree, cree que, no te, que no lo saludaste. Las dos cosas. Puede ser que su mismo organismo lo invente y también que mal interprete algunas actitudes. Uh -huh. ¿no? Como usted dice, un saludo fuerte, una... Una mirada quizás que no fue tan empática. O no lo reconoció. O sea, como tiene ya la enfermedad, llega a, a imaginar que la persona que está conversando, su hijo, es el, el esposo, porque uh -huh. se parece. La... O al revés. Entonces dice, él es mi esposo, no es mi hijo. ¿Cómo va a ser tú mi hijo? Yo soy... Entonces... La, eh, la mentalidad va alterando. O le cambia ¿Sabes? el nombre a la hija por el de su esposa. Sí, hay mucha confusión. Mm. Y si sigue avanzando la enfermedad, lamentablemente la persona se vuelve dependiente. O sea, que el papá, mamá que nos protegió, que mm -hmm. nos cuidó, que nos atendió cuando éramos pequeños, se invierte en los papeles. El niño. Y pasa niña. a ser dependiente. No. Hay que bañarlo, hay que vestirlo, oh. hay que darle de comer. ¿Cómo, cómo eh, eh, evitamos que esto llegue tan rápido? O sea, ¿qué tipo de ejercicios de memoria, qué tipo de actividades debería hacer para que este proceso de deterioro natural que se va a dar no sea tan inmediato? Exactamente, ahí tenemos que intervenir. Primero, todos sus chequeos médicos. Si es hipertenso, tratar la presión. Si es diabético, tratar la diabetes. Y todas las enfermedades que tenga, tratarlas. Bien. Uh -huh. Segundo, retirarle todas las medicinas que no funcionen. Por ejemplo. Hay, hay vitaminas que a veces le damos de masa a nuestros pacientes. Uh -huh. O a veces le damos irrigadores que no funcionan, uh -huh. o tónicos. Bueno, eso tendría entonces que evaluarlo con un uh -huh. geriatra, uh -huh. ¿no? Definitivamente un médico, uh -huh. okay. un geriatra, un médico de familia, etc. Entonces, eso es uno. Dos, actividad física, uh -huh. que por lo menos que camine. Actividad social. No tenerlo al papá, la mamá encerrado en un cuarto con las luces apagadas, aislado, todo lo contrario, que salga a la sala, que comparta con el entorno familiar y si es posible que salga a la comunidad. Ah, ¿Y si esa persona no quiere hacerlo? Hay que buscar estrategias, porque si toda la vida fue un ermitaño y nunca quiso sí. salir, bueno, no lo va a obligar a cambiar, claro. porque Claro. pero si fue una persona social y le gustaba ir al campo, le gustaba ir al, a la parroquia a rezar con sus amigas... Y de repente no quiere, hay que buscar estrategias para que, que lo haga. Entonces, actividad física, actividad mental, actividad social y los chequeos médicos, los controles. Claro. Eso es fundamental. Doctor, ¿todos los adultos mayores pasan por el Alzheimer? eso o sea, ¿Es una enfermedad que a todos les va a dar? No, no, definitivamente no. Uh -huh. Es una enfermedad de la lista de enfermedades que hay, de la del sorteo. De la mala suerte de la vida. A algunos les va a tocar Parkinson, a algunos les va a tocar cáncer, a algunos les va a tocar infarto cerebral. Yes. Lo que sí a todos nos va a tocar, inclusive a ustedes y a mí, es que algún día nos vamos a morir. Claro. Pero nos vamos a morir de algo. Uh -huh. Pero el Alzheimer no es normal, es una de la sí, lista es de, de enfermedades. Enfermedad. Porque a veces se confunde y se piensa de que, ay, porque se olvidan las cosas o no reconoce, ya es Alzheimer. O la demencia senil también. La ¿no? Claro, se confunde con la demencia. Eso este es lo que se llaman los síndromes geriátricos que son problemas tan comunes que parecen normal. Es como la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es frecuente, pero no es normal. Uh -huh. Doctor, ¿qué ejercicios, además de lo que usted ha mencionado, puede ayudar a un paciente a letargar este procedimiento, este proceso de envejecimiento? Las... Hablan del sudoku, hablan de los crucigramas, de la propia lectura. El objetivo es aprender algo nuevo en lo posible. Uh -huh. Si es posible entre la edad, entre los 50 y 60 años tratar de aprender un idioma nuevo uh -huh. o una habilidad nueva como tocar un instrumento musical uh -huh. o, o un software de internet. Pintar, ¿no? Pintar. O sea, alguna habilidad. Después, para la, ejercitar la memoria, tratar de memorizar un versículo de la Biblia, un refrán o una poesía. Uh -huh. Es ejercicios mentales. Y si no, porque hay gente que nunca leyó, no lo vamos a obligar a leer de, de adulto mayor, que sea activo y Pero que lea tele. Su... Sí. También. Ver tele y, por ejemplo, aunque parezca mentira, lo digo, parezca mentira, estos realities uh -huh. que la gente los critica mucho, uh -huh. esto, mi, mis pacientes adultos mayores son los que más los, los, los que ven más uh -huh. y comentan el, el no sé, Interacción, Interacción. los, los romances, los pleitos uh -huh. que hay entre los muchachos, claro. los conocen y están atentos. Claro, claro, porque les llama la atención. ¿Una persona que ha tenido, por ejemplo, un ACV, un accidente cerebrovascular, eh, pues puede desarrollar como mayor facilidad un Alzheimer? Más, puede desarrollar más un tipo de demencia que se llama demencia vascular, que es otro tipo de demencia, o ocasionado por pequeños infartos. El ACV es un infarto grande. Hay pequeños, pequeños sí, infartos pequeños. que van sumando y, y a la larga van haciendo otro tipo de demencia. Uh -huh. ¿Y, ¿Y esa acción? demencia vascular en qué se dice? Al final la diferencia toda, al Alzheimer. todas las demencias terminan en un punto común, que son los olvidos, la dependencia. La uh -huh. dependencia se diferencia en la causa y el origen. El Alzheimer son depósitos de unas sustancias inflamatorias que van destruyendo a las neuronas y la demencia vascular son pequeños microinfartos. Doctor, ¿la hipertensión tiene también relación o puede desencadenar el Alzheimer? Sí, es un factor de riesgo. Ajá. O sea, los factores de riesgo vamos a asociarlo como tickets o boletos de una rifa. Uh -huh. O sea, si tú compras más boletos, puedes tener más posibilidades, pero no significa que vas a ten, ganarte la rifa. Entonces, un hipertenso tiene factor de riesgo. Entonces, por eso, lo primero que tenemos que hacer con un hipertenso es tratarle la presión, uh -huh. para que no sea un factor de riesgo más. ¿Una persona acostumbrada a utilizar, por ejemplo, estas pastillas para dormir, ¿no? como el alprasolam o este tipo de sedantes, para dormir, porque no consigue el sueño con facilidad, puede desencadenar luego un cuadro de este tipo? Es un factor de riesgo, pero con esto no quiero asustar a todos los televidentes <risa> que, están, que ¿Toma? pueden ¿Toma? tomar porque van a decir, el doctor, que dijo? No, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es un factor de riesgo. La depresión como enfermedad también es un factor de riesgo. La diabetes también es otro factor de riesgo. Pero así como existen factores de riesgo, existen factores protectores. Por ejemplo, el deporte, la actividad física, la lectura. Perfecto. Un factor, entonces los factores de riesgo tenemos que promoverlos. Doctor Sandoval, para cerrar ya la entrevista, ¿cuáles serían sus recomendaciones a aquellas personas que nos están mirando y que tienen a un adulto mayor en casa y a veces pues no saben cómo eh, atenderlo, eh, pues eh, cómo eh, poder eh, tratarlos con amor, con paciencia y ayudarlos justamente sí. a llevar este procedimiento? Usted como geriatra, ¿qué nos recomendaría? Primero que no es normal el alzheimer, o sea, no es parte del proceso normal. No es contagioso membro. tampoco. Tampoco es contagioso. Entonces, ¿Hereditario? Tampoco es hereditario, okay. es un factor de riesgo, mm. pero no significa que si el, el papá o la mamá tuvo mm. Alzheimer, los hijos lo van a tener. El mensaje es, primero, tener un diagnóstico claro. y segundo, paciencia y mucho amor, porque mm. nuestros padres cuando fuimos pequeños nos dieron todo, ahora nosotros sí. devolvámosle una pizquita y un poquito de lo mucho que nos dieron. ¿Y da por igual a hombres y mujeres? No, el Alzheimer da más a mujeres a mujeres y no se sabe todavía la causa uno dice porque la mujer vive más efectivamente la mujer tiene más expectativa de vida que el hombre pero no se ha demostrado la causa aquí hay un test interesantísimo no sé si lo podemos mostrar no por ejemplo las preguntas claves que le podemos hacer en casa a un adulto mayor al abuelito a la abuelita no dice qué día es hoy qué día de la semana es hoy dónde estamos ahora cuál es el número de teléfono ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? ¿Quién es el presidente actual? Uh -huh. ¿no? ¿Quién fue el anterior presidente? ¿Cuáles son los dos apellidos de tu madre? Restar de tres en tres hasta llegar al diez. ¿no? O sea, es increíble. Porque son preguntas que le van a ayudar a refrescar, justamente a trabajar la memoria. Y una prueba muy rápida en consultorio es decirle al paciente, dibuja un reloj. Y, y, y ¿Dibuje qué? Un reloj, un reloj. Un reloj. 12, 6, 3, 9 y poner los, sí, los palitos 3 de la tarde. Quien está bien cognitivamente lo va a hacer sin ningún problema. Quien ya tiene problemas cognitivos no lo va a hacer, ya está demostrado. Y ese es un examen rápido. No da el diagnóstico, pero me va a orientar mucho. Entonces ya con esto lo derivo al psicólogo para que le haga una batería de pruebas que están en el, en el libro. ¿no? Perfecto, doctor. De verdad que lo felicito porque hacer un manual así... Sí. Es necesario. Bien interesante. Oh. Todos el ABC del Alzheimer. El doctor Carlos Sandoval Cáceres va. ¿Dónde encontrar su libro doctor? ¿Para en, los casi todas las librerías del Lima. Están? perfecto. Sí. Ahí lo, el ABC del Alzheimer. Entonces así lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctor gracias. Sandoval. Gracias por traernos esta información tan importante en nuestro consultorio médico. Bueno, y como dice el doctor, no todos vamos a llegar sí, a esa pues, estación de sí, este sí. tren de la vida ineludible, Ali. Hay muchos que se creen jóvenes eternos, ¿no? no y no, maltratan no. a sus abuelitos. Y hay que decirle eh, también al doctor Sandoval y a nuestra audiencia que tocamos este tema a raíz de múltiples denuncias que nos van llegando aquí en nuestro WhatsApp matinal de abandono. de abandono y de abuelitos que se pierden, ¿no? Y bueno, teníamos justo una en estos últimos días y apareció. Y lo que nos dijo la familia es que sufre de Alzheimer. Y dijimos, bueno, vamos, toquemos, el, toquemos tema. el tema, ahondemos en ello, porque a veces las familias no uh -huh. saben cómo uh -huh. tocar este tipo de situaciones, los dejan aislados, son cosas que no salga, que no lo encierran no, para lo que eres. no haya peligro, pero no, a veces eso le hace mucho más es daño, ¿no? complicado, es complicado, paciencia, sí, es un ejercicio 9 con 11 minutos.